Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Interesante entrevista con la coordinación eh, regional y la local sobre qué ella aprende contigo. Esperamos que se cumplan las metas porque todos queremos la mejoría de nuestro pueblo. Este es el momento para el tema central. Carolina, con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias Francis, amigos televidentes. A propósito de la información que sale, de la cantidad de parturientas que se les ha, parturientas haitianas, decimos el término extranjero, pero en la mayoría son eh, inmigrantes haitianos en nuestro país. Es alarmante y escandalosa esta cifra. Nosotros tenemos la situación que tenemos un vecino país con precariedades muy elevadas en todos los ámbitos, eh, básicos, elementales y por supuesto este también engloba lo que es salud. Nosotros tenemos la información que sale por el listín diario, las miles y miles de parturientas haitianas que han eh, se les ha ofrecido servicio, un derecho universal que no se le puede negar a nadie, la salud. Ante todo esto, nosotros nos preguntamos y entramos al tema migratorio en República Dominicana y la poca regularización que existe en nuestras fronteras. Estamos en el mes de septiembre, mes 9. En lo que va de año, más de 10.000 haitianas dieron a luz en el país. Estamos hablando en unos siete meses, siete u 8 meses, eh, ya estamos más a mitad de año. Y ante todo esto nosotros nos preguntamos y sumamos la cantidad de niños haitianos que nacen en República Dominicana. Si nosotros hacemos un cálculo y nos olvidamos de estos años que han pasado, vamos a hacer un cálculo a corto o mediano plazo. Tenemos en siete meses más de 10.000 haitianas. Si hacemos este cálculo, usted multiplica 10.000 en, por 5 o hasta por 10 La cantidad de niños nacidos Poniendo que sea solo uno uh -huh. La cantidad de niños extranjeros Que estarán naciendo en República Dominicana en Irán meses. sustituyendo La población dominicana Sabemos que el nivel de educación El nivel de conciencia de los ciudadanos haitianos Hace que estas personas tengan menos control A la hora de tener sus retoños, ante todo esto le sumamos la situación fronteriza de irregularidad del pase de ilegales haitianos que llegan a República Dominicana, yo le llamo la invasión del vientre, Dios mío, sí, sí Francis, y repito, para que no se malinterprete, o sea, es un derecho universal el tema de salud. Nunca se le va a poder negar. Y de hecho el Sistema Nacional de Salud no se inmiscuye. el Estado puede esas libertades. El Estado eh, propiamente puede sí. Pero el Sistema de Salud no se inmiscuye en esos casos de control ni de supervisión de quién da a luz, de a quién se le ofrece servicios en el área de la salud. Su fin es ofrecer salud, garantizar salud. Ahí entran otras instituciones del Estado. Migración, el Junta Ministerio Central de Electoral. Defensa, Junta Central Electoral. Junta Central Electoral, Central Electoral. El registro civil es, donde sí. se, es el libro que tiene en, la, en los centros de salud público. Hay un registro que se llama registro de extranjero. Para que luego ellos vayan con ese documento de nacido vivo a su territorio, o en este caso al consulado haitiano y le den un acto de nacimiento. Entonces, ante todo esto, sí tenemos una institución que su fin es brindar salud, no importa las condiciones que sean. Eso está correcto, así es que debe de ser. Escuchábamos en estos días al director de salud y él decía, no, es que nosotros no, no tenemos que ver con eso, para eso existen otros departamentos y entidades. Y nos preguntamos, ¿cuál es el rol? de migración en República Dominicana y ese control que debe de establecer, o sea, de garantizar que no entre una cantidad considerable e importante de ciudadanos ilegales a República Dominicana. La situación de inseguridad, de inestabilidad económica, de precariedad que vive el vecino país hace que estos ciudadanos quieran venir a República Dominicana. Y es naturaleza del ser humano buscar mejoría, emigrar, buscar mejores condiciones de vida. Esto tampoco se le puede negar. Ahora bien, nosotros como nación debemos de garantizar, debemos de garantizar que haya un control migratorio en nuestras fronteras, que haya un control de ciudadanos que quieran entrar a la República Dominicana de manera ilegal, de supervisar, de vigilar, que estos ciudadanos entren de manera casi abierta. Pero también tenemos un rol de vigilar que quienes están encargados de salvaguardar nuestras fronteras no se vendan o que por dos o tres mil o quinientos pesos dejen de pasar a ciudadanos ilegales a nuestro país. El gasto en salud en República Dominicana y las precariedades propias que nosotros tenemos como país, que no tenemos garantizada, y que una parte importante de ella se vaya, que una parte importante de este presupuesto se, se utilice en dar servicios innegables a otros extranjeros, nos crea una situación a nosotros de precariedad propia. Cuando tú tienes un presupuesto de tantos millones y de esos millones, hay que invertirlos en extranjeros. En este caso son haitianos, pero podrían ser de Marte, le decía Francis detrás de cámara. O sea, nosotros tenemos que evaluarnos y decir qué tipo de control o qué nosotros vamos a hacer para que esta cantidad importante de recursos sea dirigida a a las parturientas dominicanas, que de hecho las tasas que nosotros tenemos de muertes en embarazadas es muy elevada, es muy alta. Las precariedades que nosotros tenemos en los hospitales es muy alta. Nosotros no tenemos la garantía y tenemos un servicio eh, nacional de salud que busca lograr o que busca hacer todo lo necesario para que podamos tener garantizado es, eso, esos servicios de salud. Tenemos un seguro de salud nacional, SENASA. Pero muy bueno que tengamos y, y que tenemos el derecho y la garantía de esto. Pero cuando vamos a los hospitales, ¿el servicio que tú recibes es el esperado? ¿Tienes la garantía de los medicamentos e insumos y del personal médico de estructura garantizado? ¿Tenemos nosotros la capacidad económica? para dar sustento y respuesta a las necesidades propias de un vecino país, debiéramos de preguntarnos esto. Nada de eso. ¿Goza la República Dominicana con los recursos necesarios para cargar con otro paquete que más hmm. que el nuestro? O sea, ante todo esto debe de haber un control. Y repito, la salud es un derecho universal que a nadie se le puede negar en cualquier parte del mundo. Pero hay controles que deben de existir La situación de inestabilidad Cada día en Haití Es más severa Muy severa Nosotros cargamos es Con una ese Es una bomba de tiempo Y tú sabes algo Carolina Economistas y especialistas Del Banco Mundial Han establecido Y muchas eh, instituciones que, que van dándole seguimiento A emigrantes sí. y a y al control natal, también a la, al desarrollo de la humanidad y establecen ya prácticamente como una teoría acertada, acertada de que las poblaciones o los pueblos, que su población decrece en la producción de hijos por debajo del 2.5 está destinada a ser suplantada a ser Suplantada por otra etnia Que se va desarrollando 2.5 más La invasión decir, del vientre Es decir, que aunque le, haya, le hayan Tomado la, la, la palabra al gobierno Actual, porque en este periodo Con las ONG que operan En el palacio, en esto Montalvo tiene mucho que ver Han permitido y han aperturado La frontera y han puesto Caso omiso a esta situación. Incluso las primarias abiertas procuran también que muchos de esos cedulados irregulares voten por Danilé, por el por el Bien. candidato de Danilé Y ante todo esto cerramos diciendo: haga usted el cálculo. En siete meses, 10 mil nacidos. Ay, es Súmele esto a cinco años. Súmeselo a diez, poniendo que es de un muchachito. Bueno. No es con armas que nos van a llenar el Señores, país de inmigrantes haitianos. Hemos llegado a, al final de este día...